Hola a todos. La clase pasada nos quedamos en las citas de paráfrasis, que también se conocen como citas de referencia. Este tipo de citas es diferente a la textual. En la textual ustedes copiaban palabra por palabra lo que el autor había escrito. En una cita de paráfrasis toman la misma idea, pero la redactan con sus propias palabras. En esta se incluyen el autor y el año cuando hacen la cita. Se pone entre paréntesis los datos que no estén incluidos en la narración. Por ejemplo, en un estudio previo, y entre paréntesis tenemos Walker, que es el autor, coma y el año. Y paréntesis, se compararon los tiempos de reacción. Ejemplo 2. Walker, y entre paréntesis el año, comparó los tiempos de reacción. En el primer caso, en la narración no venía ningún dato sobre el autor y el año, por eso se ponen entre paréntesis. Y en el segundo caso, Walker estaba en la narración. Por eso solo el año se pone entre paréntesis. Eh, ejemplo 3. En 2000, Walker comparó los tiempos de reacción. En este caso, la cita no se pone entre paréntesis porque en la misma narración, ahí están los datos que se necesitan. El año y el autor. Las citas de paráfrasis varían según las características de la cita. Por ejemplo, cuando... La referencia tiene dos autores, se van a citar los nombres de los dos autores cada vez. Por ejemplo, Landero y González, 2009, estudiaron el estrés en mujeres. En este ejemplo, solo el año viene entre paréntesis porque los nombres de los autores, los apellidos, ya vienen en la narración. Cuando tienen tres, cuatro o cinco autores, se citan todos la primera vez, pero después solo se pone el apellido del primer autor seguido de et al y el año. Esto es porque resultaría muy tedioso estar poniendo todos los autores cada vez. Por ejemplo, Adilla, López y Rodríguez, coma 2008, así va en la primera cita, y después solo se pone Adilla et al coma 2008. Noten la diferencia entre Lille y Lampersen. Cuando estamos hablando de varios autores en la narración, como en el ejemplo de dos autores, se pone I, Landero y González. Cuando se va a poner la cita dentro de paréntesis ya no se usa el I, se usa el ampersand, que es el signito este que está entre López y Rodríguez. Cuando tienen seis o más autores van a poner únicamente el apellido del primero de ellos seguido por etal y el año, claro. Por ejemplo. Valdez et al, y entre paréntesis 2007, encontraron que los ciclos circadianos, lo que sea. Esto se hace así porque ya cuando son seis autores, aunque solo se mencionen una vez, son un montón. Entonces, si uno lo escribe, queda muy tediosa la narrativa, por eso no se pone. La siguiente diapositiva que van a ver son unos ejemplos, pero los vamos a ver en clase, porque quiero que los piensen, no todas las citas que están aquí están bien, las vamos a ver en clase. La práctica de citas yo creo que también la vemos en clase, ignoren las respuestas. Y bueno. Algo que pasa muy seguido con estudiantes es que a veces leen un artículo y leen al autor citando a otros autores. A veces ponen la cita como si ellos hubieran leído al autor, que el autor que ellos leyeron citó, Sí, yo sé, está algo revuelto, pero así, así pasa. Y no lo deben de hacer. Ustedes tienen que citar al que ustedes están leyendo, al autor del texto que ustedes están leyendo. Pero, ¿cómo le hacen si la persona que están leyendo citó a alguien más? Bueno, hacen una cita de referencia dentro de una cita. Es una cita dentro de una cita. Van a poner apellido, coma año, citado en apellido, coma año. Por ejemplo, Piaget, 1980, citado en Robles, 2008. Esto quiere decir que ustedes leyeron lo que Robles dijo que Piaget dijo. No se recomienda tanto usar este tipo de citas, porque es un poquito como el fenómeno del teléfono descompuesto. Lo que uno dijo que otro dijo, y entonces, si yo leo lo que ustedes dicen que Robles dijo que Piaget dijo, híjoles, se vuelve un revoltijo. No se recomienda. Pero si lo van a hacer, porque supónganse que ustedes no pueden encontrarse la fuente original de Piaget para leerlo directamente y citarlo a él, mínimo cítenlo bien. Okay. Bueno, la práctica de citas, creo que la vemos en clase, junto con la guía de revisión y el repaso. No se preocupen por eso.